Gloria a Dios, aleluya, y a su nombre Y a su nombre, gloria sea el nombre del Señor Bendecimos el nombre del Señor y le damos a Él Toda la gloria, el honor y el poder Porque solamente Él lo merece, amén, aleluya Poder, denle un fuerte aplauso al Señor Porque de Él es toda la gloria De Él es toda la gloria, aleluya, poderoso Dios mi nombre es Alicia Flores, vengo del estado de Florida. Me congrego en la casa del carpintero. Amén, aleluya. Mis pastores son José Iglesias y Ruscayeda. Amén. Estamos ahí congregándonos y estamos en este lugar con el permiso de ellos. No salimos, Aleluya. Si eh, primeramente Dios nos lo aprueba, y después la autoridad que Dios nos ha dejado aquí. Amén, aleluya, poderoso el Señor y damos el honor y la gloria a Dios Aleluya por el privilegio de estar aquí con ustedes, amén, aleluya Poderoso, aleluya, escuché que el tema se llama Sumergidas en su presencia ¿Cuántos han venido con la expectativa en este lugar De que como entramos en este lugar no vamos a salir igual? Que como entramos a este lugar no vamos a salir Que saldremos diferente Porque todavía queda gente que dice No estoy conforme como estoy Yo necesito más de ti Jehová Si sí, yo he experimentado mucho Pero yo creo en un Dios infinito Que todavía tiene mucho que dar Oh se te revesa la vaquía Oh te adoramos, te adoramos Señor Aleluya, cierre sus ojos ahí, aleluya Quiero adorar, aleluya Unos minutos siempre me gusta adorar Antes de predicar, aleluya Poderoso el Señor Te adoramos, te adoramos, te adoramos Espíritu Santo Cierre sus ojos ahí, aleluya Aleluya, dígale al Señor, aleluya Padre aquí estoy Yo voy a recibir lo que tú traes en esta noche para mí Abro mi mente Abro mi corazón, aleluya oh, Está dispuesto para recibir lo que tú traes Poderoso Dios, aleluya Yo navegaré Que toque la puerta, porque Él tiene mucho para darnos. Oh, se te rebe y se te que tal. Oh, lléname de nuevo, Señor. Lléname de nuevo, Señor. Yo levanto mi vasija Dios. Y si tengo que despaciarla lo haré. Porque yo reconozco que el hombre fuera de Dios. No es nada, Sataraba, que tal a eso queda. Terebebe y Su presencia es en ese lugar. Sataraba, baba y Soterebe, que tal y Señores, queremos tu presencia más. No nos conformamos como con lo que hemos experimentado. Tú eres un Dios infinito y tú tienes mucho que darnos, Jehová. Aleluya. Y a su nombre. La presencia de Dios está aquí. Yo te voy a decir algo. El Señor es caballero y no se le va a meter a nadie a la fuerza. El problema no está en el predicador, en el líder, en la persona que está a tu lado. El problema está en nosotros, porque si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros, él no lo hace. Por eso que estamos con la misma condición, cargamos con la misma carga, porque todavía no se la queremos entregar a Dios por completo. Pero quiero decirte que Dios no es como los hombres El hombre te puede obligar a hacer algo Rebequeta la hizoqueta El hombre nos puede obligar Pero Dios no te va a obligar Porque Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado y cuando hablamos de, de ser humillados, un corazón contrito, estamos hablando que nos separamos del yo y nos rendimos de totalidad a él, a Sataná Vaquenda. Ah. Y quiero decirte, antes de que tú te sientes, si tú has venido a este lugar en busca de una respuesta, Busca de llenura Eres tú quien tiene la llave Para abrir la puerta mm. Vamos a ir rápidamente A la palabra del Señor En Juan 7:37 Al 39 La presencia de Dios Es en ese lugar, aleluya Gloria hacia el nombre del Señor Juan 7, Versículo 37 al 39 Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Lo tenemos La palabra de Dios la leemos Honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Y la iglesia que se va para el cielo Dice Amén En el último y gran día De la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz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 porque Jesús no había sido aún glorificado Ponga su Biblia a un lado y vamos a venir en palabras de oración Amantísimo Padre Celestial venimos ante tu presencia Señor Yo creo Señor, aleluya que eres tú el que te vas a mover y te vas a glorificar Y vas a hacer como tú quieras y con quien quieras en este lugar Señor aleluya Padre aquí habemos personas sedientas Necesitado de ti Jesús Aleluya abrimos Nuestro corazón nuestra mente Nuestro espíritu Señor Lo ponemos a tu disposición Padre celestial Padre santo yo te pido que tú rompas Cadena que restaures, Que levantes Señor aleluya Padre que libertes al Cautivo Padre y que Hagas como a ti se te aplazca Señor aleluya Reconozco que yo no tengo nada que dar Pero eres tú Señor el que lo tienes todo Señor. Haz conforme a tu voluntad en este lugar y me encargo de darte la gloria, la honra que solo tú te mereces. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, poderoso el Señor. Y predicamos bajo el tema sumergidos en su presencia. Sumergidos en su presencia, aleluya. Aleluya, ¿cuántos están sumergidos en la presencia de Dios? ¿Cuántos están sumergidos en la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen sed del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen sed de la llenura de Dios? ¿Cuántos venimos a la disposición cada vez que nos presentamos a la presencia de Dios? Aleluya ¿Cuántas veces usted se ha presentado con un corazón sediento de Él? Le estoy preguntando O muchas veces será que nos presentamos a quejarnos en la oración A pedirle al Señor por los beneficios que nos puede dar pero quiero preguntarte cuántas veces nos hemos postrado de rodillas. Y hemos buscado al Señor con un corazón sediento. Con un corazón que dice yo tengo sed. Es que yo tengo sed de ti Jehová. Ay, con una desesperación. Hmm. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesús dijo vengan a mí. Los que tengan sed. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sed? La estadística dice que nosotros Nuestro cuerpo, aleluya No puede vivir por muchos días Si usted no toma agua ¿Verdad que sí? Y algunos sustituyen el agua Con Coca-Cola y con soda, santo Y a veces en el espíritu somos así Sustituimos la presencia de Dios Por otras cosas Que no nos van a llenar Que nos van a contaminar hmm. Y algunos dicen Aleluya Es que a mí no me gusta el agua Cuando el agua es la mejor ah. Es que a mí no me gusta el agua Y hay otros que dicen Aleluya Porque yo los he escuchado Es que como quiera, Hermana Alicia Si es sweet tea, es soda Todavía es líquido hmm. Pero tú no sabes de qué se está hecho mm. Cuando usted va, aleluya, a los, al doctor Lo primero que le dice el doctor Usted tiene que tomar agua ¿Sí o no? Y usted tiene que tomar agua Corte la soda, le dice el doctor Porque la soda te está dañando mm. Y le dice, tiene que tomar mucho líquido Mucha agua, porque está deshidratado. Y cuando nos dicen el doctor Mira tú necesitas tomar agua Porque ah, algo está pasando con tu cuerpo Que está deshidratado, Corremos a tomar agua Y muchas veces el Espíritu Santo El Señor, aleluya Nos está llamando a nosotros Que necesitamos que vengamos a la fuente de vida Muchas veces el Señor, aleluya Nos está hablando constantemente Que vengas, mira Estás cansado, estás cargado Venga a la fuente Tienes, ven que soy yo El que te voy a saciar pero no corremos Es más Sustituimos La oración La búsqueda de la llenura Por otras cosas Lo sustituimos Y a la hora Aleluya de la prueba Estamos por morir Cuando el Señor te dice Desde hace tiempo te estoy llamando Que quiero llenar tu vaso desde hace tiempo yo te estoy tocando la puerta pero tú no me la quieres abrir y Dios no entró a la fuerza contigo Porque Dios quiere que lo que Él te dé tú lo recibas de corazón, ¿sabe por qué el Señor es así? Porque cuando nosotros recibimos lo que el Señor nos da, aleluya, y lo recibimos de corazón, lo vamos a cuidar y no fácilmente vamos a tirar la toalla, sino que vamos a tomar, vamos a cuidar de aquello que el Señor ha depositado en nosotros. Y a su nombre sea la gloria. Pero las estadísticas dice que nosotros no podemos vivir por muchos días si no tomamos Agua líquido, ¿verdad? Mm. Pero el Señor, Aleluya, dijo: Los que tengan, se vengan a mí, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Dios no quiere darte solo un vaso. Dios no quiere, Dios no es limitación nosotros Ilimitamos el poder de Dios Nosotros lo ilimitamos El Señor No nos quiere dar solo un vaso ten, No, Dios quiere darte Más de lo que tú esperas Dios quiere darnos más de lo que nosotros Esperamos, Dios quiere Darnos más de lo que nosotros nos imaginamos Pero Está en nosotros Abrirle La puerta Recibir lo que Él tiene preparado para nosotros Y quiero que vayamos rápidamente Aleluya si tiene su Biblia ahí conmigo En Ezequiel 47 Aleluya 1 Ezequiel aleluya poderoso Dios Te adoramos 47 1 dice Poderoso Dios Mira lo que el Señor Aleluya lo que Dios le da Al profeta Ezequiel una visión el río que fluye del trono de Dios Mira lo que dice En Ezequiel 47 versículo 1 En adelante dice Me hizo volver luego A la entrada de la casa Y he aquí que aguas Que salían debajo del umbral De la casa Hacia el oriente porque la Fachada de la casa estaba Al oriente y las aguas Descendían debajo Hacia el lado derecho de la casa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 este es el tipo de persona Que le da miedo dar el paso a Acercarse a Dios Porque el Señor Jesús Aleluya Dios llevó al profeta Ezequiel A verlo primero Usted sabe cuando usted se acerca A un río y usted se acerca Y el río está ahí, el pozo, el agua Está ahí, usted solo lo está viendo ¿Qué es lo que está pasando Y hay muchos que dicen aquí está bien rico La mirada que se ve súper hermoso Está bien bueno mirar lo que mis ojos están viendo El Señor le estaba mostrando a Ezequiel Algo muy poderoso Y dice más adelante, aleluya en el, en el versículo 3 Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano Y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y ese es un nivel hasta los tobillos. Y hay muchos que caminan hasta los tobillos cuando Dios te está diciendo: Quiero llenarte hasta la cabeza. Satara Satarabaquenda. Y muchos nos encontramos hasta los tobillos. Usted sabe como le digo primero, nos acercamos al río, nos acercamos al lago y miramos el paisaje. Qué bonito. Hay unos que hasta tienen miedo a tirarse al agua. ¿eh? Porque no saben nadar. Y amados. Pero de ahí cuando nosotros nos tiramos por los tobillos y me, ¿Cuántas veces usted ha ido al río y dice Ah me voy a mojar los pies aunque sea hasta los tobillos Y hay unos que meten el pie Ouch está muy helado No lo meto dicen unos ah. Y meten el pie aleluya Y cuando ya lo metiste tú sentiste que los pies están fresquitos ¿Verdad? Frescos Y se siente rico y lastimosamente Habemos mucho, aleluya Espiritualmente, que estamos De esa forma en el Señor espiritualmente Que cuando Dios tiene mucho Para darnos, pero estamos solo hasta Los tobillos, nada más, porque estamos De lejos, aleluya, estamos solo Mirando, lo sentí hoy, pero Es que lo, como que lo estoy sintiendo Y quiero danzar, pero me paro Es como que siento Que el Espíritu Santo me está tocando Pero ahí mismo yo Tranquila Alicia, tranquila Y es que tú sientes que el Espíritu Santo Te está tocando Pero tú dices qué es esto Hay unos que dicen es que no entiendo Pero siento una electricidad Y siento que quiero brincar Y siento que quiero gritar Pero no, me tengo que tranquilizar ¿Y sabe por qué? Por el miedo al que te están mirando Por el miedo al que dirán Y por eso no mantenemos hasta los tobillos Nada más y por eso estamos hasta los tobillos Nada más Es que lo voy a sentir cuando nadie me vea Es que me voy a meter En el juego de Dios y en la llenura de Dios Cuando nadie me vea Cuando tenemos que ser El testimonio vivo aquí en la tierra Hay que me vean que el poder de Dios Está conmigo, que me vean que la presencia De Dios está conmigo Porque cuando yo siento a Dios Cuando yo me sumerjo a Dios Dios toma control de mi vida y más adelante dice En el versículo 4 Midió otros mil Mira Dios lo fue llevando poco a poco Ezequiel El Señor nos está mostrando Dios lo fue llevando poco a poco Y midió otros mil Y me hizo pasar Por las aguas hasta Las rodillas el Señor te está diciendo Mira hay más Tú sientes rico los piecitos Tú sientes rico que se siente bueno Ahí hasta los tobillos Mira ahora te voy a mostrar más Ahora te, te, yo te quiero enseñar más Yo te quiero más Pruébalo ahora hasta las rodillas Y es cuando nos metemos hasta los rodillas y unos que dice, Ah no me voy a meter hasta la rodilla Nada más Aquí hasta la rodilla me meto yo Y cuando y nosotros las madres Cuando los niños nos dicen Mami mete a la, mente de al agua Y tú dices no aquí aquí estoy bien Aquí estoy bien ¿Y sabe por qué, no, por qué decimos eso? Porque no queremos mojarnos ¿Verdad? Porque no queremos meternos Como les digo hay unos porque dicen no puedo nadar Hay otros porque en medio, Hasta las rodillas se sienten que no Aquí yo toco tierra Y aquí no me mojé nada Aquí yo estoy bien Aquí estoy bien y aquí Solo hasta las rodillas nada más cuando Dios dice yo tengo más para darte Yo quiero llenarte más Yo quiero darte más Por eso el Señor nos lleva poco a poco Poco a poco Pero cuando vamos probando Es que tú tienes que decir Yo quiero más Señor Ay yo quiero más de lo que yo estoy sintiendo Yo quiero más de esta presencia Yo quiero más de lo que yo Al hizoquenda Y sabe ¿Qué pasa? Que cuando estamos hasta la rodilla Cuando estamos hasta los tobillos Por eso es que habemos vemos uno que estamos así Usted se ha fijado que cuando usted va A los ríos, a las pozas, amén, aleluya Poderoso Dios Hay más de uno, dos y tres que están mirando Están el agua ahí está Usted o solo yo Y hay otros que están ahí desesperados Estos niños no salen Y estoy desesperado Ya no aguanto esta agua Ya, ya me voy a salir mejor ja. Y a su nombre, aleluya Este es el tipo de persona Que se conforma hmm, Con asistir regularmente a la iglesia No tiene una vida cristiana profunda Está dentro del agua, se refresca pero quiere mantener el control hmm. Aleluya Está dentro del agua pero yo todavía tengo el control de mi cuerpo Yo todavía tengo el control, aleluya No está dispuesto a ir más No está dispuesto a ir una mía más que cuando te dicen a ti, hermano, hermana, mira, vamos a hacer esto, no, aquí déjeme tranquila usted a mí, déjame tranquila aquí porque yo sé lo que estoy haciendo, a mí usted no me va a venir a, venir a decir nada, así, ten, así es, tenemos una actitud nosotros, déjame tranquila aquí, a lo que tú tengas que decir, tú quieres correr una mía, pues hazlo tú, yo voy a caminar como las tortugas, dicen uno. Mm. Pero cuando Dios te está diciendo. Mira tú tienes. Quieres más. Es por eso. Ay yo te voy a decir algo. Es por eso que muchas veces vemos. Que el hermano que se acaba de aceptar a Cristo. Tiene tres meses. Pero tú lo ves sumergido en el río del espíritu. Tú lo ves apasionado. Tú lo ves lleno. Y tú lo ves activo. Porque es Rebeca. Es que hay. Porque. Ha sabido. Y ha entendido Que qué rico es estar Sumergidos en la presencia de Dios Porque le ha dado La oportunidad a Dios Que haga como a Él se le plazca Que haga como Él quiera que haga como Él quiera Por eso amado hermano Cuando venimos a las aguas El yo tiene que morir El yo tiene que morir Porque es ahí donde el Espíritu Santo Tiene que descender Y tomar el control de nuestra vida hmm. Es ahí Pero hay unos que todavía Aunque hemos entrado a las aguas Aleluya Todavía traemos las cosas del pasado Todavía no las hemos soltado Y a su nombre pero somos buenos para quejarnos y decir ¿Y por qué el pastor puso a Julano de tal Si apenas aceptó a Cristo? Porque es el hermanito que apenas tiene O oh, tres, cinco, cinco meses, aleluya Y miren la posición donde lo han puesto Dios quiere llenarnos Dios quiere, aleluya, que nuestro vaso Sea lleno de Él Dios quiere llenarte a ti Dios quiere usarte a ti Es que aquí no, mira Dios No tiene sección de personas. Es contigo que el Señor Está hablando, aleluya Si tienes sed, venga Que yo le voy a dar de beber Y de tu interior Van a correr ríos de agua viva Y mira lo que sigue Diciendo, lo que el Señor Le sigue mostrando, aleluya Ezequiel Aleluya. Ahí en el mismo versículo 4 Y me dio luego otros mil Y me hizo pasar por las aguas Hasta los lomos Y me hizo pasar por las aguas Hasta los lomos Tal vez él se hubiera conformado Hasta las rodillas pero Dios dijo mira poco a poco ¿Sabe por qué el Señor le mostraba esta visión al profeta Ezequiel? Dios nunca te va a dar algo de un solo Dios nos va a tratar con nosotros poco a poco Porque Dios quiere mostrarte y enseñarse que esto está bueno Pero si esto está bueno tú tienes que adquirirlo y quererlo Dios no puede darte las cosas de un solo Si tú no estás preparado Dios no puede darte Y muchas veces estamos llorando Señor pero es que tú dijiste papá Pero es que mira yo te voy a decir algo Muchas veces el Señor te va a traer Una palabra y yo siempre digo Esto donde quiera que vaya El Señor nos va a hablar por la, por la palabra A Y termina por la palabra Z Mira yo estoy haciendo contigo te restauro Te levanto porque de ti voy a hacer esto y esto Pero no te dice cómo tú vas a llegar No te dice que mira, después de la letra A viene la letra E A, B, la letra B, C, D, E, F Ahí vienen los procesos Ahí vienen los procesos donde el Señor está trabajando y obrando en nosotros El Señor le estaba mostrando a Ezequiel no es solamente hasta las rodillas. Ahora te voy a, a meter un poquito más profundo. Hasta los lomos. Y sabe este aleluya. Este es el nivel que representa aleluya. Poderoso Dios. El esfuerzo. Por resistir y tener el control de la corriente. ¿Usted ha visto que cuando usted está metido y se mete hasta aquí por el cuello, usted todavía tiene el control y viene la viene el río y todavía usted está parado? Y sabe, muchas veces estamos de esa forma porque todavía queremos tener el control todavía no queremos que el espíritu santo tome su totalidad control en nosotros todavía estamos todavía así de esta forma así ah, si yo me gozo la, podemos gozarnos en el espíritu podemos movernos pues sentimos la presencia de dios y sentimos que nos estamos sumergiendo en las aguas aleluya del espíritu santo pero como quiera todavía mis pies están tocando tierra como quiera todavía yo tengo el control como quiera todavía yo me siento aleluya que yo puedo hacer aleluya lo que yo quiera hacer. Aunque viene la corriente y te quiera llevar. Pero tú estás ahí peleando con la corriente. Viene la corriente y te quiere empujar. Pero tú estás con la corriente. Ah, y así es el Espíritu Santo. La corriente del Espíritu Santo quiere. A llevarte, a tomar el control de ti. Pero todavía tú estás sosteniéndolo. Todavía tú estás peleando contra él. Ah. Poderoso Dios.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 Sino nadando Finalmente ya no podía pasarlo Sino nadando Las aguas crecieron tan altas Que tuvo que tomar el control Las aguas crecieron tanto Aleluya que tuvieron Aleluya que levantarlo del suelo Oh poderoso Dios Y este nivel es el tipo de persona que aprende a vivir por fe en el Señor Este nivel es el tipo de persona Que aprende a depender de Dios Este nivel es el tipo de persona Que dice no puedo nadar Pero la corriente de ah, Aleluya de las aguas del Señor Me van a sostener Atarababais no puedo nadar. Y muchas veces, aleluya, estamos con el miedo de meternos. Estamos con el miedo, ¿qué pasa si yo me meto más? ¿Qué pasa? Mira, mientras buscas tú más, más se te va a revelar. Mientras buscamos más, más se nos revela, más se nota. Y el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Que, ah, mira, eh, podemos decir, estamos sumergidos en la presencia de Dios. Pero cuando nosotros decimos, estamos sumergidos. Ay, Se tiene que demostrar Se tiene que demostrar Si yo estoy sumergida Estoy nadando En las corrientes de las aguas hmm. Si yo estoy sumergida Le estoy diciendo al Señor Señor Usted sabe qué pasa Cuando nosotros nos tiramos al agua Hay algunos Porque mis ojos lo han visto que tal vez dijo papá y mamá O el amigo o la amiga Te voy a tirar Te tiraron Y no sabes cómo Pero tú comenzaste a nadar en las aguas y tú no sabes cómo, pero ay, no podía, pero me tiraron a la fuerza y comencé a nadar. El agua comenzó a levantarme. Esta Quenda Y así te dice Dios, yo quiero tirarte sobre la profundidad para enseñarte que tú puedes, que yo ay, rabaqueta la Yo quiero tirarte sobre las aguas para que, porque muchas veces venimos con la actitud. Ante la presencia de Dios, Señor, yo no puedo. Señor, tú me llamaste solo para estar sentada. Tú me llamaste solo para estar nada más aquí sentada. Cuando el Señor nos llamó primeramente, como yo siempre digo, aleluya, primeramente el propósito de Dios que Él nos creó para alabanza de su gloria. Para que usted y yo le adoráramos a Dios Para que bendiciéramos y honráramos su nombre Pero asimismo, Para que nosotros fuéramos testigos de Él Y predicáramos su palabra Aleluya que lo que Él hizo conmigo También lo va a hacer con el, el que está al lado También lo va a hacer con el que está allá afuera Aleluya también Dios ha venido a restaurar Que Dios ha venido a salvar Que Dios ha venido a libertar Que Dios la va aquí. Que el Señor ha venido para levantar, restaurar Para traer salvación A transformar ¿Cuántas veces el enemigo Cuando no, ven, no habíamos venido a los pies de Cristo El enemigo nos dijo que éramos unos fracasados Y éramos unos don nadie Pero llegó Jesús Dilo conmigo Pero llegó Jesús Pero llegó Jesús Pero llegó Jesús Y mira el que está al lado Pero llegó Jesús y mira lo que yo soy ahora, pero llegó Jesús, pero llegó Jesús, oh, pero llegó Jesús, pero llegó a casa, El hombre decía que no, el hombre decía lo contrario, pero llegó Jesús, pero llegó Jesús y hizo de mí lo que el hombre no esperaba que iba a hacer de mí. Pero llegó Jesús Dios quiere llenarnos Y darnos más De lo que hemos experimentado hoy Pero cómo podemos hacer esto A través de la búsqueda A través de que le abramos el corazón al Señor que cuando usted entre por esa puerta Usted va a entrar con un corazón abierto Con un corazón rendido Y diciéndole al Señor Mira Padre la bendición de ayer pasó Pero yo quiero otra nueva hoy Si no me bendice yo no me voy de este lugar Si no me bendice yo no me voy a ir Yo no sé a quién tú tengas que usar Al diácono a Alza Genda, Si tiene que usar al pastor Pero yo no me voy de este lugar Porque yo necesito Y tengo hambre de ti que yo tengo hambre de ti, pero ¿cuántos tenemos esa actitud? Le pregunto y contéstela usted sola. ¿Cuántas veces ha venido por esa puerta y ha dicho, Señor, mira, mi vida está de esta forma, mi vida está así, pero entro por esta puerta porque yo sé y yo quiero, Señor. Llevarme una bendición tuya. Me siento cargada. Mira, amados hermanos, muchas veces escuchamos ciertos comentarios que dicen, mira hermano, enfóquese en Jesús y deje las cargas a un lado. Y entonces, porque Dios dijo, mira, estás cargado cansado, trae las cargas aquí al presente. Y muchas veces escuchamos que nos dice, mira, deja el problema allá a un lado y concéntrate en Dios. Cuando Dios dice, mira, yo soy el único que puedo resolver tu problema. Y por eso cargamos con el mismo problema, con la misma carga, porque la dejamos allá afuera. Cuando es aquí, este es el hospital donde traemos que tener, traer todas las enfermedades. Porque aquí está el mejor cirujano. Ah, tú necesitas un abogado que te resuelva tus problemas. Aquí está el mejor abogado. Ah, tú necesitas estar la vaquilla. Al guerrero para que pelee la batalla. Aquí está el mejor guerrero. Hmm. Porque muchas veces miramos que el hermano O la hermana que está al lado Dios le está contestando Y Dios Se está glorificando porque sabe que Yo siempre digo mira si tú ves como la persona que está a tu lado está bendecida y tú lo ves gozosa, que no importa que esté pasando por el valle de sombra de muerte, pero tú lo ves ahí vivo y lo ves gozándose. Mire usted, vaya, dígale, dame ese antídoto, que es lo que tú haces para que tú vivas así, porque yo, mira, me me siento de esta forma y estoy apagada. Dame de ese juego. Muchas veces nosotros tenemos que contagiar a los demás, aleluya, y no apagarlo, sino levantarlo, encenderle la llama y decirle, mira, tú estás atribulado. Tranquilo, Porque Dios va a pelear la batalla Ramazo que vaquilla. Ah. ¿Sabe qué dice la palabra? Que muchos son los llamados y pocos Los escogidos Y hay que nosotros meditar esa palabra Porque yo no quiero ser del montón Yo no quiero ser del montón Que me vean Yo quiero ser de los pocos aunque no me veas. ¿ja? ¿ja? Yo quiero ser de los pocos que si me toca una vez pararme aquí al frente, voy a... Yo sé cómo pelear mi batalla. La palabra de Dios dice que donde dos y tres se reúnen. No dijo el Señor donde diez y veinte y cien. Donde dos y tres se reúnen. En el nombre de Jesús Ahí se mete Dios Dios no está esperando el montón Dios necesita dos y tres Que se levanten a creer a Dios Dios necesita Estar la vaquilla Dos y tres que digan yo le creo a Dios Y vamos a activarnos Que aquí se va a meter Dios Que aquí se va a meter Jesús Porque aquí llegó Jesús a rabato, vacando a la vaquilla Muchas veces decimos y tenemos una mentalidad. Ahora el culto no se sintió nada. Cuando Dios siempre está las 7 para bendecirnos. Cuando Dios siempre está la, corriendo los ríos de agua viva. Pero hay de aquel: mira, tú tienes, ven a tomar de esa agua porque está cayendo. El Dios te está rociando, aleluya. Pero aquí es, depende de nuestra actitud. Que es lo que nosotros hacemos, oh, se te rebequenda. por eso muchas veces salimos con la mire es tan tremendo que cuando nosotros estamos cegados y solo estamos hasta los tobillos nada más porque no nos queremos meter hasta la cabeza venimos a la iglesia y ahí más a veces salimos hasta más cargados que como entramos y no es porque Dios quiera cargarte no Dios está dispuesto a la bendición está para que tú la tomes Para que tú pelees por ella Para que Dios quiera llenarte a ti pero está depende de ti Que tú levantes la mano Y que tú levantes aleluya tu vasija Y diga mira mi vasija está rota Tenemos que reconocer muchas veces Que caminamos con la vasija rota Y que el aceite está cayendo pa, Tenemos que reconocer Que el Señor nos tiene que volver a formar Para que nos vuelva a llenar Aleluya y es ahí Aleluya cuando nosotros reconocemos Que necesitamos más Es cuando Dios comienza a tomar el control cuando Dios comienza a tomar el control de nosotros. Perfectos no somos. Todavía estamos aquí en esta tierra. Y como quiera de una o de otra forma, fallamos. El único perfecto se llama Jesús. Entonces, aún en medio... Mira qué tan grande es Dios. Que en medio de nuestras imperfecciones Él sigue siendo fiel con nosotros. Que en medio de que aunque le hemos fallado a Dios, hemos visto la mano de Dios glorificarse a nuestro favor. ¿Te imaginas cuando nosotros tratamos de caminar bajo la voluntad y la obediencia de Dios? ¿Qué cosa grande no hará Dios contigo? ¿Qué cosas maravillosas el Señor no hará? Porque la palabra del Señor nos dice que Él honra a quien le honra. Entonces... Dios quiere bendecirnos y muchas veces pensamos que Dios es malo, que es como los hombres. Porque tú le fallaste al hombre El hombre te da la espalda Dios nunca te va a dar la espalda Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios Porque fallamos El, el diablo te dice fallaste Tú no, te, no eres merecedor de la bendición Y de la gracia de Dios Mira sabes qué tira la toalla Cuando Dios no es el que te está acusando Cuando Dios no te está señalando Cuando la palabra de Dios dice Siete veces cae el justo Y lo vuelve a levantar Fallaste tranquilo que te vuelva a levantar Tranquila que yo vuelva a levantar. Y a llenarte aún más Tristemente eh, Da tristeza ver a hoy en día Personas que permanecieron Que perseveraron en el evangelio Por mucho tiempo Y que Dios usaba Yo conozco ministros Que yo digo wow poderosos Como el Señor los usaba Pero porque fallaron Cayeron y no se volvieron a Levantar no se volvieron a levantar, se cayeron, se quedaron tirados. Cuando Dios es el único, el que te dice yo te perdono, yo te limpio. Dios lo único que quiere para nosotros recibir el perdón de Dios. Dios lo único que quiere es que nosotros de verdaderamente de corazón reconozcamos número uno nuestro error. Y le, de, y le, de, y le demos a él La oportunidad Que él haga como Él quiere en nosotros Que dejemos que él Haga como él quiere en nosotros Como yo te dije al principio Dios no se te va a meter a la fuerza ¿Sabes cuál el problema que muchas veces nosotros queremos Que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo Y estamos pullándolo Y estamos diciéndolo no es que mamá es así Así lo vas así. mira amado hermano La mejor oración que podemos hacer Es doblar rodillas, dejárselo En las manos de Dios porque el único Que convence el corazón del hombre Se llama Espíritu Santo, el único Que convence el corazón del hombre Se llama el Espíritu Santo, mira Por eso muchas veces tenemos que Pararnos y decirle Espíritu Santo No lo dejes tranquilo, Espíritu Santo Santo tócalo Espíritu Santo muévete Espíritu Santo arrebeta la hizo, Mira yo tengo Yo te voy a comentar algo Aleluya Yo me acuerdo Que mi mamá Aleluya Cuando yo estaba acostada En la cama Mi mamá llegaba A tocarme la cabeza Y comenzaba A, a, a, a, a shake my hair. Head, my head, y estaba En el nombre de Jesús Señor tú vas a hacer Cosas grandes con ella Y yo estaba Que la quería agarrar Y tirarla para un lado Mi mamá nunca me obligó a ir a la iglesia. Pero de algo que sí hacía esta mujer y en el nombre de Jesús, que Dios me la bendiga. De algo que ella hacía conmigo, era que todas las noches a la una de la mañana, llegaba a la cama y comenzaba a sacudir mi cabeza. Y de repente yo estaba en el mejor sueño y comenzaba y en el nombre de Jesús. Y mi mamá es una mujer de las que... Pastor mi mamá era una mujer de que Mire mi mamá tenía de que todos los días Teníamos que orar en la casa Y hasta el día de hoy se cumple A las 10 de la noche Ustedes están mirando televisión Mi hermano, era, mi hermano que es pastor hoy y yo A las 10 de la noche mi mamá decía Vamos a orar Apaguen los televisores Y yo le decía No mami yo estoy cansada Porque a veces nosotros los hijos ah, Con la mamá estamos que No mami por favor Y mi mamá era dura Era de la dura Dios la bendiga Y mi mamá me decía Vamos a, a, vamos a orar tranquilo Y sabes qué tremendo Que mi mamá no era Una persona que dijo A cinco minutos Diez minutos Y te vas a acostar Hasta que el Espíritu Santo Hasta que el Espíritu Santo diga Hasta aquí y ya Ustedes saben en los tiempos de antes Que se hacía hasta, hasta cuando el Espíritu Santo Decía que se hacía Y mi mamá era una de esas y, no, y a ella no se le podía decir que no Que ora, porque oras Nos poníamos en el Con mi papá nos poníamos en la sala A orar Y a veces yo me ponía de esta forma en el sofá Y yo comenzaba a dormirme Y con mi hermano Comenzábamos a dormirnos Aquí en Estados Unidos Y mira amado hermano Comenzaba Mi mamá a orar y a orar Y cuando no, no, no nos escuchaba Que estábamos clamando Iba y nos sacudía En el nombre de Jesús Todo sueño se va En el nombre de Jesús Todo cansancio se va En el nombre de Jesús Toda pereza se va Y, y así como me escuchas Con autoridad y, y yo me miraba con mi hermano Y yo decía Mira para que, pa que ella se calle Aunque sea emitemos Que estamos orando que yo no quiero escuchar esos gritos Porque daban miedo Daba miedo Y yo comenzaba así Señor, aleluya Se conoce el que verdaderamente ora Porque hay uno que nos quedamos con el aleluya y gloria a Dios Y por dos horas aleluya y gloria a Dios Aleluya y gloria a Dios y yo estaba, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo Y estábamos ahí como que, wow Y sabes qué tremendo, que la oración se terminaba a veces a la una, a las dos de la mañana Y yo le decía, mami, tú sabes que yo tengo que ir a la escuela Tengo que ir a estudiar, al colegio Y tú me tienes levantada que mira mija, yo conozco un Dios aunque solo durmamos cinco minutos Pero cuando gastamos el tiempo para Dios Dios nos renueva la fuerza me decía mi mamá Y te digo que tan real fue Porque cuando yo iba a la escuela era, Iba más despierta Iba más despierta Y mi mamá no Era todo el tiempo mis hermanos Era todo el tiempo es que no importaba Y es más Si estábamos ocupados Eran las 10 de la, de la noche Y estábamos ocupados Por X razón Mijo Mi Usted Son las 12 de la noche A la una Pues nos tiramos A de rodillas a orar Pero yo agradezco A Dios tanto sabe por qué? Porque ahora yo no tengo A mami que me levante Ahora yo no tengo a mamá que me diga Mira esta es la hora de orar Ese legado Dios lo sembró en mí Que ahora esta mujer tiene que hacerlo Porque no hay nadie que te jale Y le doy la gloria a Dios Porque eso fue lo que nos fue formando Más y más y más y más A nosotros y ahora que Cuando yo voy a visitar a mi hermano en Honduras Aleluya a veces nos sentamos Aleluya y nos ponemos a meditar Y dijo verdaderamente que mi mamá era terrible y mi hermano me dice, tú no sabes Alicia Que a veces yo decía, y esta mujer cuándo se va a callar Y nos reíamos tanto y mi mamá, y ahora cuando hablábamos con mi mamá Mi mamá me dice, yo sé lo que ustedes estaban haciendo Pero sabe que, yo sé que detrás de todo esto Dios estaba obrando Detrás de todo esto Dios estaba obrando Por eso amados hermanos, y si sí, el Espíritu Santo estaba tratando con nosotros el Espíritu Santo en la casa, cuando usted está en la casa de su mamá, ahí usted respeta las reglas de mami. Si usted va a una casa, el dueño de la casa tiene sus reglas y nos vamos a sujetar a esas reglas. Pero mi mamá afuera no nos decía, mira, es que ustedes tienen que ir a la iglesia porque esto, esto, esto no. Mi mami, yo siempre la miraba que doblaba rodillas. Y a veces yo decía, pero qué tanto esta mujer ora no sabía que ella estaba peleando Por mí y por mi hermano Y le doy la gloria a Dios Por eso hay algo Porque Dios comenzó a tratar con nosotros Tú y yo Aquí no hubo mamá, no hubo papá No hubo nadie Aquí fue Dios y yo Y Dios muchas veces quiere tratar con nosotros De esa misma forma Llenarnos Levantarte Quiere moverte Quiere llenarte, porque a veces estamos cómodos con la situación, estamos cómodos. No, es que yo así soy, es que así. Porque a veces traemos una actitud, porque mi mamá fue así, a que mi mamá es callada, yo también soy callada, yo también era callada, mi hermana, y era bien penosa, penosa, penosa. Y mire mi ahora, a veces mire, si, si, a veces yo hablo, soy la que hablo más. Y era tan penosa Pero lo bonito de Dios Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Dios liberta, transforma, restaura Dios hace de nosotros una nueva criatura Y Dios hace conforme al propósito a La cual nosotros fuimos llamados Dios hace conforme al propósito Fuimos llamados Pero quiero decirte que cada uno, desde el más pequeño al más grande, Dios tiene propósitos contigo. Pero en primer lugar el Señor quiere llenarnos de su presencia. Que vivamos sumergidos en su presencia. Llevarte a la profundidad para que sea Él que se te sostenga y no seas tú que estés parado sobre la tierra tratando de pelear. Qué bonito es amados hermanos cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nosotros. Qué bonito es cuando dejamos que el Espíritu Santo, aleluya, sea el que tome el control en su totalidad de nosotros. Por eso dice la palabra, aleluya, en Jeremías 29.13 y me buscaréis y me hallaréis. Porque ¿Por qué? Me vas a buscar de todo tu corazón. Dios no dice de me vas a dar una mitad nada más. Si tú me buscas, tú me vas a encontrar. Pero me vas a encontrar cuando tú me busques de corazón. Me vas a encontrar cuando tú me busques de corazón. No cuando me busques a medias. Porque el problema está que a veces buscamos a Dios Porque Él es el sanador A veces buscamos a Dios Porque Él es el proveedor A veces buscamos a Dios Porque Él es el abogado Cuando Dios dice Mira, aparta todo eso, yo soy tu Dios El Dios Todopoderoso Búscame de todo corazón Búscame de todo tu corazón Y me vas a encontrar nosotros como ministros de Dios Yo le puedo decir una experiencia Llegamos Llegan momentos que estamos La agenda está tan ocupada Pero llega un momento Donde Dios dice cierra todas las agendas Porque ahora te toca a ti Venir a buscarme a mí Qué tremendo cuando Dios nos dice Mira tú, tú estamos como que estamos Muy afonados en las cosas, en las actividades Pero y yo qué. ¿A dónde está tu primer amor? ¿A dónde está el primer amor? A veces el Señor tiene que cerrarnos las agendas, cancelarnos las agendas, para decir, Señor, tú tienes que buscarme a mí, porque yo quiero hablar contigo, porque yo quiero llenarte más, porque yo quiero llenar tu copa, tu vasija. Pero a veces nos acercamos al Señor. Porque tú tienes una respuesta. Yo quiero decirte. Sea que Dios te sane o no te sane. Como quiera Él sigue siendo Dios. Sea que Dios te provea o no te provea. Como quiera Él sigue siendo Dios. Sea que Él haga o no haga. Como quiera Él sigue siendo Dios. Como quiera. Él sigue siendo Dios. Y nosotros. Tomamos una actitud Señor. Si tú no me sanas soy. Quien pierde somos nosotros porque Dios como quiera Él sigue siendo Dios Como quiera Él sigue siendo Dios Él es Dios soberano, unipotente Mire cuando Dios te lleva Te lleva a esa profundidad En la profundidad es cuando verdaderamente Nosotros aprendemos a conocer a Dios En la profundidad cuando Dios te entierra cuando Dios te toma y te dice ahora ¿sabe por qué? ¿qué es lo que pasa? que, que Dios quiere que nos metamos en las profundidades usted ha visto que cuando usted está en, en, en las aguas, en el mar o, o en el agua, en el río usted solo tiene la cabeza, usted escucha toda la bulla que se escucha ¿verdad? Y muchas veces en el espíritu estamos solo con, con, con, el, con el cuello para abajo sumergido Y estamos escuchando todas las cosas malas que están diciendo de nosotros Estamos escuchando la bulla, estamos escuchando y como que nos Pero Dios dice mira te quiero meter para que tú no escuches lo que están diciendo de ti ¿Por qué crees que Dios te quiere? Te está llamando que nos sumerjamos de completo Usted sabe que cuando nosotros nos hundimos en las aguas Ahí se fue toda bulla ¿Cuántos pueden nadar? La mayoría Usted sabe que los que, se meten, los que pueden nadar Nadar y se meten hasta, hasta Le puedo decir unos 5 o 10 minutos dentro ¿Verdad? Que usted no escucha nada ah. Pero los que estamos así con la cabeza todavía allá afuera Escuchamos que alguien gritó Se está ahogando Hoy oh, estamos así Y estamos preocupados Por el que está ahí al frente Pero cuando estamos sumergidos Estamos sumergidos en las aguas de Cristo Y ay, en su totalidad Ay yo me olvido de lo que está pasando En la superficie Porque estoy metida en el Espíritu de Dios Yo me olvido de todo Y por eso el Señor a veces Nos quiere meter a las profundidades que te meta, que no estés solo hasta los tobillos Que no estés solo hasta las rodillas Que no estés solo hasta la cintura Dios quiere meternos de completo Porque ahora el camino Aleluya que estamos caminando hoy Cada día se está haciendo difícil Hay un enemigo que no descansa Hay un enemigo que anda como un león Rugiente buscando a quien devorar ¿Sabe qué tremendo es? Que nosotros somos los que estamos descansando Nosotros somos los que estamos durmiendo Por eso viene el enemigo y viene el ataque Y lo primero que hacemos Me rindo, tiro la toalla Comenzamos a quejarnos Pero cuando tenemos una vida llena Sumergida en la búsqueda, tomando de esa agua, aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará banderas de victoria a mi favor. Jehová levantará banderas de victoria a mi favor, aunque el enemigo se levante como río. Yo sé, yo sé, yo sé que tú levantas banderas a mi favor. Oh, se te la Por eso el Señor nos está llamando. Por eso el Señor Jesucristo le dijo A sus discípulos, ni tan siquiera una hora Tú has orado Ni tan, ¿sabes? Dios está pidiendo que aunque sea Una hora Se lo demos de completo a Dios Y esa hora que no sea Para pedir y pedir y pedir No uses esa hora para pedir y pedir y pedir Todo tiene su tiempo Que esa hora sea para decirle Señor chéname más Tócame más Que cuando yo vine al principio Yo no quería salir de la iglesia Yo no quería salir de la presencia de Dios Porque era algo Que yo deseaba tanto que me apasionaba Era la primera a estar en el servicio Es más era la primera que yo le llamaba Al pastor, pastor va a haber culto hoy Pastor va a haber vigilia Hoy a dónde están las vigilias Esas vigilias que apenas Aleluya que ya no hay Que no eran culto. sino que era pura oración De siete horas, aleluya Esas vigilia donde el Espíritu Santo Se metía, donde el Espíritu Santo Hacía como quisiera Veníamos Vamos a ver los cultos de oración Hoy solo somos unos tres Eso no pasa aquí Eso no pasa aquí En el culto de oración Somos pocos Y los mismos de siempre pero vaya a ver eso mismo de siempre A la hora de la que el Señor mire Como yo le dije al principio Dios en Todo momento está aquí el altar está Abierto el altar la presencia De Dios está aquí aleluya Corriendo como río de agua viva Solo tenemos que nosotros levantar las Manos solo tenemos que nosotros decirle Señor aquí estoy lléname con tu Presencia Señor tú tienes que Clamar tú tienes que buscarla tú tienes Que pelear por esa bendición Tú tienes que pelear y decir padre Yo no me voy de este lugar hasta que tú no me bendiga hasta que yo no sienta El toque de tu presencia hasta que Yo no sienta que tú eres eres tú El que me estás tocando mira amado Hermano aleluya le voy a decir esto Muchas veces queremos Que el evangelista que el profeta Que el hombre nos venga a tocar cuando El Espíritu Santo se pasea sobre Ese lugar y te está diciendo Yo quiero tocarte pero Tienes que abrir el corazón Yo quiero ministrarte Yo quiero liberar a maisoquenta Puede ser el último de la cola Pero si usted se pone ahí en ese lugar En comunión con el Espíritu Santo Y le dice Señor chéname Te digo que nadie te va a tocar Y cuando tú vas a caer revestido en el Espíritu Porque el que le busca Le halla. Pero el que le busca de corazón no como yo con mi, con mi hermano Para que mi mamá diga que estoy orando Aleluya, gloria a Dios, aleluya Levanto mi mano porque así habemos muchos Para que digan que yo estoy en el Espíritu Pero verdaderamente en estos tiempos En estos últimos tiempos Dios está buscando Verdaderos adoradores que le adoren En Espíritu y en verdad que se metan en el espíritu, que le busquen porque verdaderamente lo quieren. Porque verdaderamente, ¿cuántos tienen sed de la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen sed más de Dios? Tal vez tú me dices, hermana Alicia, yo sé que es vivir en el espíritu, yo sé que es sentir la presencia de Dios. Pero no te conformes con lo que tú has experimentado hasta hoy Pide más porque se te va a dar más Dios está aquí para darnos en abundancia Dios está aquí para darte en abundancia Más, para que enseñarte Más, llenarte más De su presencia, ¿sabes por qué? Aleluya, porque cuando Nosotros nos sumergimos en la presencia De Dios, aleluya Algo tiene que pasar en medio De nosotros, algo tiene que pasar Alrededor de mi vida, algo Tiene que pasar en mi problema Algo tiene que pasar en medio de Mi situación difícil, algo Tiene que pasar, aleluya y soqueta Algo tiene que pasar Y sabe que es lo más bonito Que cuando nosotros nos sumergemos A la presencia de Dios Y nos presentamos Con un corazón contrito y amillado Y nos presentamos a la presencia de Dios Somos desnudos ante Él Porque cuando estamos por los tobillos Todavía no le hemos entregado lo demás cuando estamos por la cintura todavía no le hemos entregado que Dios moje lo demás Cuando estamos hasta por los cuellos todavía no le hemos entregado lo demás Pero cuando nosotros nos sumergimos nos desnudamos ante Él y Dios comienza a trabajar en nosotros Y Dios comienza, el Espíritu Santo comienza a derargullir A quitar todas aquellas cosas malas que a Él no le agradan Y Dios comienza a decir, mira yo voy a hacer algo mejor de ti El enemigo dice esto de ti, pero yo digo esto de ti El enemigo dice que ah, tú vas a fracasar Y que Dios, aleluya, que tus ojos no van a promesa pero ahora yo te digo que soy yo y tu Dios aleluya que yo te voy a levantar que tus ojos van a ver aleluya que tus ojos van a ver aleluya que tus ojos van a ver lo que yo he dicho que tus ojos póngase de pie Metemos al Señor Cuando la presencia de Dios Se está fluyendo Cuando la atmósfera de Dios se ha metido Mis hermanos Métase usted Cuando la atmósfera de Dios Mira como le digo Hay unos que estamos hasta los tobillos Y estamos mirando el reloj Hasta qué hora se va a acabar Y estamos viendo que es que las mujeres Como que mucho danzan <risa> Es que las mujeres como que muchos Están danzando Y siguen con los coritos Mira amado hermano yo te voy a decir algo Si tienes que brincar Para sentir a Dios brinca Si tienes que levantar la mano Para sentir a Dios Levanta la mano Si tienes que gritar para sentir a Dios Grita Si tienes que salirte de la sillas Para provocar a Dios Hazlo Pero muchas veces nos limitamos y es cierto que Dios trabaja con nosotros de forma diferente Pero siempre el Señor, el propósito de Él es llenarnos, el mismo propósito Es llenarnos con su presencia Es llenarnos, llenar nuestra vasija con su presencia Porque amados hermanos cuando nosotros somos llenos las cosas cambian en nuestra vida Nuestra actitud, nuestro carácter nuestra forma de ser tiene que cambiar Porque andamos sumergidos En la presencia de Dios Yo te voy a decir algo, es por eso Que cuando tú vas a una tienda O tú te encuentras en un lugar público Alguien va a tener que decir Solo te mira, tú eres un cristiano Porque sienten a Dios contigo Aleluya, cuando tú vas A un lugar público, aleluya Y te ven de lejos, tienen que verte Y decir, ah, mira este es un Hombre de Dios, Esta es una mujer De Dios, aleluya, esa Ahí donde verdaderamente Aleluya se demuestra quiénes Somos en el Señor Y muchas veces Amados hermanos Usted tal vez me pueda decir hermana Ah, ah pero es que como nos ven Con la falda larga hasta abajo Porque como, como nos ven Con el pelo largo hasta abajo Ah se nota que es cristiana Mira yo te voy a decir algo Ahora el mundo también se viste como las cristianas Ahora la moda está en los vestidos largos Allá afuera también uh -huh. Pero no es lo de afuera No es lo de afuera Es lo que nosotros estamos portando Es la presencia de Dios que portamos Es la presencia de Dios que portamos en la presencia de Dios Usted no se fija Que cuando usted va A un restaurante Y no hay nadie y Después que usted llegó Se llenó el restaurante Porque la bendición Está con usted El Espíritu Santo Quiere llenarnos El Espíritu Santo Quiere llenarte Mire amado hermano Le voy a decir El por qué le digo Esto del vestuario era una noche, amados hermanos, como eso de las 12 de la noche. Mi hija estaba con fiebre y no tenía este, eh, la medicina para darle. Y le digo a mi esposo, amor, voy a salir. Y andaba con pijamas. Yo salgo para la tienda a comprar la medicina. Andaba con pijamas. Y de repente la cajera me dice, Excuse me, are you a Christian? Y yo me comencé. ¿Será que me parezco? No ando con el vestido y no ando con la chaqueta. Mm. Y yo le dije, "Sí, yo soy cristiana." Y me dijo, "You think that you can pray for me." You think that you can pray for me? Y yo le dije, "Of course. I will pray for you." Y comencé a orar. Y esa persona aceptó a Cristo. Y sabe que me dijo: Desde que tú entraste a este lugar, yo sentí algo raro en mi cuerpo. Desde que tú entraste, yo sentí algo raro en mi cuerpo. Y yo no sé qué es lo que tú tienes, pero yo necesito que tú ores por mí. Entonces te digo cuando nosotros portamos Es que no es esto Cuando cargamos la presencia de Dios Los demonios van a tener que temblar Donde tú te pares se va a tener que sentir a Dios Donde tú vayas se va a tener que ay, Ahí se va a tener que sentir al Espíritu Santo Que anda contigo Que ese hombre, esa mujer no está caminando sola ja. Oh, Terebe, levante su mano ahí. Sumérgenos en tu presencia. Dígale al Espíritu Santo en esta noche. Señor, sumérgeme en tu presencia. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portadora de tu presencia. Yo quiero ser portadora de tu gloria. Señor el enemigo me dice lo contrario De lo que mis oídos han escuchado de ti Oh Sataramakenda. Oh Espíritu Santo Oh sí, Señor Dígale ahí hable con el Espíritu de Dios Porque el Espíritu está dispuesto a escucharte El Espíritu Santo está aquí El Espíritu Santo está en este lugar el Espíritu Santo está descendiendo sobre ti Y el Espíritu Santo dice El que me busca me va a encontrar Búscalo, tócale la puerta Clama a Él, clama al Espíritu Santo El Espíritu Santo Está esperando a que tú lo llames El Espíritu Santo está esperando Que le diga Señor yo te entrego Ahora mi corazón Métete en mi casa, métete dentro De mí porque yo te necesito Señor me está pasando Algo que aunque yo haga Lo que haga pero me siento Fría, yo quiero sentir El fuego, yo quiero sentir La presencia de Dios Espíritu de Dios, dile, dile, díselo al Señor. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, haz como tú quieras conmigo. Rebeta la vaqueta, la vaquilla. Espíritu de Dios, toca. Espíritu Santo, ahí. Ahí, Espíritu de Dios. Comienza a tocar y ministrar Oh, sí, Señor, aleluya Desde hace tiempo Está tratando contigo Desde hace tiempo El Señor te está llamando Porque fuiste marcada Por Dios Con un propósito Y muchas veces El enemigo ha venido A quererte quitar del lugar A el enemigo ha venido a quererte quitar de la posición desde el vientre de tu madre ah, te pelearon pero dice el Espíritu Santo yo quiero que te metas y te sumerjas porque has sentido a Dios pero todavía no lo haces no te has entregado de completo y sabe qué pasa que cuando tú te entregas de completo, ay, aleluya, ya no vas a escuchar las voces negativas que te dicen que tú no vas a llegar revetado abajo, que la Oh, te reveta la vaquilla. Porque yo soy Dice Jehová Yo soy Rebebebeisotoro Macanda Yo soy Dice Jehová Y en esta noche Yo te voy a marcar Y arrabatore rebakanda La vaquilla Por eso Por eso Es que el problema No cambia Por eso Es que la situación Que tú estás viviendo Dice el Señor Cuando tú te metas no hasta las rodillas. No hasta la cintura. Y te metas de cabeza. Vas a ver que yo tomo el control de tu vida. El contar rapaz va toro bacán, la vaquilla. Yo soy el que te lleno. Yo soy el que te lleno. Yo soy el que te lleno. Yo soy el que te lleno Dice Jehová Porque solo conmigo vas a poder tu bacanda Porque yo te he llamado Dice Jehová Yo te he llamado para que tú me adores Para que salga una alabanza de ti Rebeta la vaqueta Es que te rebeta la vaquilla. Necesita la oración, puede pasar al frente. Si usted está sediento de esa presencia, puede pasar al frente. O se te debe que talaba aquí, arramando senda. Oh,